Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Ya habéis visto en las primeras imágenes una brujita en el caldero, es la vela que voy a hacer esta semana. Ponemos a fundir parafina de 56, ya veis que la tengo preparada en bloques. Tenemos también mecha eh, Q3 de algodón. Tenemos esencia de sándalo. Anilina líquida eh, Verde fluorescente Que hay que, que Remover bien Tenemos también esta cera maleable En taquito También lo tenemos en láminas En negro y rojo Tenemos también el molde Para hacer burbujitas Y después Tenemos el caldero Que ya lo he llenado hasta la mitad Y le he puesto una varilla para dejar sitio para la mecha con esta cera lo rellenaremos bien voy a empezar eh, a hacerle las piernas a esta bruja primero separo las cosas ponemos el taquito y vamos a cortarlo es del tamaño de una pastilla de jabón cortamos primero en este sentido con este trozo vamos a hacer las dos piernas cuesta un poquito pero eh, no tanto como la parafina de 56 O otras que son más duras Esta es blandita Aquí tengo la Para hacer ahora la partimos a mitad Así más o menos eh, es, es a ojo Tampoco hay que matarse para cortarlo eh Así Bien le vamos a dar un poquito de calor con la pistola Si recordáis, no tenéis pistola de calor, pues le aplicáis el secador en caliente Y le vamos dando eh, forma Vamos redondeando Vamos a empezar dando forma también al pie Voy a mover un poquito el palito para que no se nos quede eh, enganchado en la cera Bien, seguimos con la, la pierna dándole forma Así más o menos... Vamos a modelarla un poco más Hay un poquito más de ángulo Y ahora le damos forma al pie Así Más o menos Y segui seguimos con la otra Empezamos a darle un poquito de forma Bien, he dejado, eh, he dejado las piernas a un lado porque ya tenemos la cera, la parafina de 56 lista eh, Recordar al baño maría y fuego al mínimo Bien, esta anilina no es como las normales Que con un solo, con muy poquita cantidad ya nos llega esta hay que añadirle mucha, bastante cantidad Para conseguir el color que queremos Que es un color intenso Más o menos hemos logrado el, el color que buscábamos. Renovemos un poquito más y apartamos un poquito las cosas para, para hacer las burbujas. Voy a utilizar todas las que pueda. así más o menos y ahora con el resto de la parafina la, la vertemos dentro de este pote bien si no tenéis un, un pote pues algo similar reservamos este poquito para después para rematar mientras se van enfriando las, las burbujitas vamos a encerar la mecha Tomamos la medida del pote Y lo que es para afinar, ya sabéis, lo metemos en la acera y lo sacamos Lo estiramos un poquito Y lo dejamos enfriar Ahí Bien Voy a, a seguir dándole forma A las piernas ya tenemos unas herramientas un poquito especiales Para tallar, pero bueno si no tenéis estas herramientas Con un cuchillo o con un cúter también os, os vale No son imprescindibles estas herramientas, lo que pasa es que a mí me son más cómodas Vamos retirando cera de donde nos sobre Vamos marcando la rodilla los pies bien, ahora lo que vamos a hacer con la lámina roja es hacer unas tiritas para las, las líneas que tiene las medias de, de la bruja ya veis, no utilizo regla no me es imprescindible no es algo que tiene que ser unas medidas perfectas Empezamos hasta el final Con el cuchillo Ya veis que es muy blandita esta cera Ni siquiera me hace falta aplicarle calor Es la misma cera que utilizo en, en las flores Y bueno empezamos a ponerle a decorar la, la pierna dejamos la unión de la de la tira roja por detrás de la pierna que va a estar contra el caldero bien estas tiritas yo eh, podría haberlas hecho más finas que no resaltaran tanto pero bueno me hacen gracia sí ya sabéis vosotros podéis hacerlas más finitas o después de, de, de tenerlas puestas, rebajarlas un poquito pero bueno, esto es una bruja cómica así tenemos ya la media y ahora pasamos a hacerle el zapato pues lo mismo esta cera que ya habéis visto en tutoriales anteriores que, que he empleado eh, viene en bloque, la fundo, le añado el colorante y después hago una lámina con ella y así es mucho más fácil de trabajar y movemos un poquito el palito para que no se nos quede sujeto en la acera Y vamos dando calor a la lámina negra con, con nuestras propias manos no le... No voy a hacer un patrón para hacer el zapato, simplemente voy a recubrir el pie Y lo dejo así un poquito más afilado en la punta Sí, más o menos Y vamos a cortar otro trocito más así, para hacer la lengüeta así, un poco de lado podríamos hacerle también un tacón, pero bueno, ya no me, no me voy a parar en eso Y así nos iría más o menos la, la pierna. Bien, vamos a trabajar la otra. Vamos a hacerla lo mismo que la anterior. Ya la hemos rebajado bastante. Y ahora pasamos a ponerle las tiras rojas. Y ahora el zapato. Bien, ya está lista otra pierna y voy a desmoldar las desmoldo ahora la, lo que son las burbujas. Vamos a retirar. Bien, antes de poner las burbujas y de, y de seguir, vamos a poner la mecha. La veis el palito se ha quitado fácilmente. Introducimos la, la mecha en, en esta vela. Y ahora vamos a calentar esta cera que tenemos aquí Le añadimos más colorante Porque ya veis que una vez seco la, la cera queda bastante clarita Rellenamos Sin llegar arriba de todo, ¿eh? Si os sobra, que os sobre Pero que no, no lleguéis arriba de todo Vamos a poner un tutor para la mecha, mientras se va enfriando un poquito la superficie Ya se ha enfriado un poquito, ya viste visto una pequeña capita de tía seca Y vamos a empezar a ponerle pues las burbujitas Burbujas típicas de cuando un caldero está hirviendo Le aplicamos calor para deshacer esa capilla de arriba Ya sabéis, si no tienes pistola de calor Un secador de pelo En modo caliente Así, ya veis que se ha fundido un poquito Y vamos a poner ahora las Las dos piernas Así Bien, y ahora vamos a hacer Goterones en el caldero Cortamos el, el exceso de mecha Ahora, mientras estoy calentando la parafina de 56 Voy a hacerle la decoración a los zapatos He cogido este, este color Es el que tengo más parecido al amarillo Y nada, le hacemos aquí una pequeña decoración Ya veis, es cortar con la tijera Y después aplicarle como un cuadradito y lo mismo en el otro y recordar, no tiene que ser perfecto y con medidas no, no, dejaros llevar si no os gusta esta decoración del zapato, podéis poner otro bien, esto que estamos, eh, que os estoy enseñando es la boquilla de una manga pastelera y voy a hacer el gorro con él hemos calentado el, la lámina negra que es un poquito más gruesa que la roja y lo que voy a hacer es envolver esta boquilla pues con la cera negra cortamos ahora con lo que nos sobra y con el calor de nuestras manos le vamos dando forma y uniendo bien este, este gorro así un poquito arrugado ahora la parte de abajo Vamos a hacer un círculo Lo que es a el ala del sombrero Así Que se vea que es un sombrero viejo Le estoy retirando ahora la parte metálica de la boquilla Y ahora con el calor se la aplican las dos partes Y las unimos Aquí tenemos el sombrero de bruja y bueno, ya nos falta poquito tenemos la cera fundida voy a retirar mitad de ella, que me sobra y lo que voy a hacer es añadirle color voy a añadir este trocito de verde vamos a añadirle color aprovecho este momento para deciros gracias si habéis llegado hasta aquí eh, si aún no te has suscrito pues ya sabes, pues suscribirte si te están gustando mis vídeos, darle al like y, y bueno vamos a seguir. Pues he aprovechado y le estoy echando más cera donde las burbujas, porque no estaba muy contenta con las de antes y a poner estas que va a resaltar un poquito más, así que se vean más que más grandes y le vertemos la cera por encima. Bueno, entre las burbujas Y alrededor del caldero Que quede bien goteando Y aquí tenéis el resultado final Espero que os haya gustado Y muchísimas gracias por verme Chao